Bueno, saludos, soy Real Banger en esta les voy a mostrar cómo hacer para eliminar los mensajes que yo le envío a un tercero. Resulta que yo los elimino acá en mi, en mi bandeja de mensajes y se le elimina también a la otra al usuario a quien se lo envíe, a quien se lo envíe. El mismo deshace del mismo modo que en Facebook, que en WhatsApp. Entonces vamos a hacerlo de una vez. Les voy a abrir la página de Facebook, mi página y vamos a enviar un mensaje yo ya lo he lo he estado practicando y le voy a enviar un mensaje a israel a mi otra a mi cuenta de facebook envío el mensaje el mensaje ya me ha llegado entonces ahora lo voy a eliminar y aquí nos sale la opción para eliminar solo para eh, eh, eliminar tu copia de mensaje Y eliminar para todos Está lo mismo aquí donde dice eliminar para todos Y luego vamos clic en eliminar Y el mensaje se ha eliminado de aquí Vamos a mirar acá en mi otro Facebook Yo Tengo activado este y el mensaje lo envía este. Vamos a mirar Damos clic aquí en mensaje Israel, y como pueden ver aquí está el mensaje eliminado, de esa forma se elimina el mensaje en Facebook, de la misma forma que se hace en Whatsapp. pero bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que comenten y se suscriban.